Bueno, bu eh, buenas tardes. Eh, yo soy Obdulia, Obdulia Díez. Eh, yo he sido educadora también y entonces estoy encantada. Eh, bueno, llevamos ya muchas charlas hoy. Eh, empezó esta mañana con eh, qué necesita el laicismo del feminismo. Hemos seguido hablando de, de, con las distintas religiones todo el tema del patriarcado y cómo estamos las mujeres en ese tema. Hemos seguido con el tema de la educación, que es el tema fundamental para cualquier civilización y para el desarrollo de la igualdad. Y ahora vamos a finalizar con la persona que tengo aquí al lado, que nos va a cerrar justamente la relación del feminismo con el Estado laico. Ella es Elena Simón. Elena Simón ha sido profesora de secundaria y bachillerato durante más de 30 años. Eh, también eh, se ha dedicado a formar a mucha gente en el tema de la igualdad y la ecoeducación. Ecueduc eh, en el año 1980, cofundó el Feminario de Alicante, que desarrolla tareas de estudio de formación y divulgación de la educación, el feminismo, la igualdad, el lenguaje no sexista y el análisis y enfoque de género colaborando con docentes, como experta en muy y con muy diversas instancias. Ha trabajado eh, con instituciones de este país en distintos ámbitos y también con eh, instituciones de otros países como, como México. Eh, actualmente es formadora feminista, conferenciante, analista de género y escritora. Pertenece al aula de debate y formación feminista de la Universidad de Alicante y es cofundadora de la Asociación Museo de Hechos y Derechos de las Mujeres. También es autora de varios libros y no quiero hablar más de su currículum que es muy amplio porque lo que nos interesa es oírla a ella. Te paso la palabra, empieza cuando quieras. Muchas gracias. Quiero empezar también con un grito positivo, que es lo de que... A ver, no sé quién dijo que alguien había empezado diciendo «yo soy machista», ¿no? Bueno, pues yo voy a empezar diciendo que yo estoy, ya no soy machista, que estoy en el camino de dejar de serlo definitivamente, que además estoy siendo feminista casi las 24 horas del día, que esto es el proceso... Y lo digo sobre todo dirigiéndome a los varones que hay en esta sala, porque la mayoría de ellos lo que han aprendido son cosas que se aprenden y ya está para siempre, ¿no? Y empiezan a aprender feminismo por culpa de sus compañeras feministas, digamos, gracias a mejor porque es mejor, ¿no? más positivo, y piensan que así en un plis plas, como yo soy muy listo y sé mucho de sociología o de física o de matemáticas o de urbanismo, ¿eh? el feminismo me va a entrar, como me decía hace algunos años una joven, una joven en un curso de formación que decía, como el amor que se te viene y se te mete por las venas. Bueno, el feminismo no se mete por las venas, hay que estar continuamente ...cuidándolo, entendiéndolo, desgajándolo, desmigándolo, etcétera. Y bueno, con lo, con lo cual eh, os digo que estamos siempre en el proceso, siempre, yo creo que hasta que la muerte me separe estaré en esto, es lo que me he prometido a mí misma, la muerte del coco, la muerte del cuerpo, la muerte de este mundo, o sea, me da lo mismo... Pero mmm, me refiero y me dirijo a los varones especialmente porque en las organizaciones mixtas progresistas hay que estar continuamente interpelándolos. Así es que daros por interpelados y a partir de ahora vamos a hacer un, una conversación silenciosa porque de hecho no vamos a tener mucho tiempo para hacerla en voz alta. ¿no? Eh, por lo tanto, yo soy humana, soy limitada. ¿Eh? Y esto tenemos que hacerlo y decirlo continuamente, porque las mujeres tenemos también el mandato de lo que hemos dado en llamar superwoman y ahora resulta que tenemos que ser abogadas de todas las causas de la humanidad menos de la nuestra, que es el, la enseñanza de siempre. ¿eh? Tú, olvídate de ti misma, eres un ser nacido para otros y ahora como feministas… También tenemos que olvidarnos de nuestra causa y meter en nuestra agenda agendas que nos son ajenas, pero que también son humanas. Por lo tanto, no vamos a decir que no, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a decir que no a estas cosas? Entonces, tenemos que tener claro un sumo cuidado a toda hora para que no nos metan en la mochila lo que no toca. Entonces, estar abriendo la mochila, ya me han colgado esto, ya estoy yo aquí, dale que te pego, utilizando el pensamiento, el tiempo y el espacio para resolver una causa que en realidad no es mi causa, ¿no? Puede ser mi causa como ser humana, pero no es mi causa principal. Eh, bueno, ojalá que la mayor parte de los hombres que estáis aquí en esta sala consigáis en un poco de tiempo, no muy largo, que el feminismo sea vuestra causa principal también Y ahora diré por qué. ¿eh? No solamente otras cosas de la humanidad que a mí no me tocan. Yo ahora hablo del tercer mundo y es estupendo, puedo estar aquí sin implicarme ¿eh? no sé cuánto tiempo, pero todas las causas que toca el feminismo nos tocan a cada persona como persona, como hombre, como mujer o, o como que va tomando la causa del otro o de la otra, ¿verdad? O sea, en proceso. Y, por lo tanto, estoy, eh, estoy en construcción, ¿eh? soy limitada, estoy en construcción. Y cuando termino por un lado, me toca empezar por el siguiente. Si alguien ha visitado el Golden Gate en San Francisco, siempre te explican que están pintándolo siempre, ¿no? Porque cuando acaban por un extremo, empiezan por otro. Y ya no es el mismo... Eh, como diría Heráclito, ya no es el mismo río, ya no eres tú la misma, ya no es el mundo el mismo y, por lo tanto, eh, si eres feminista estás continuamente en construcción. Por eso, cuando desde fuera, porque siempre es desde fuera del feminismo, acusan al feminismo de viejuno, de que se ha quedado en el siglo XVIII, de que, qué sé yo, de idioteces, porque en realidad son idioteces, ¿cómo me voy a quedar yo en el siglo XVIII, aunque yo ya sea muy mayor?, si yo nací en el siglo XX, o sea que no. ¿eh? Y nosotras, como tenemos la socialización femenina de qué habré hecho yo para merecer esto, dónde he metido la pata, qué ha hecho mal el feminismo, cada vez que oigo esto y cada vez lo digo con más contundencia, digo, mira, el feminismo ha hecho lo que ha podido porque siempre somos minoría y siempre somos vanguardia. Y siendo minoría y vanguardia no tenemos todos los medios que tiene en el mundo todo el poder patriarcal, que es patriarcapitalista, neoliberal, etcétera, etcétera, en esa línea. Y es mucho poder concentrado y es mucho dinero concentrado para cada vez que las mujeres hacemos pasos, ¿eh?, Pasos que no estaban previstos en, en cuestiones que nos mejoran la vida, para, para, para, para, esto da susto. ¿eh? Esto ya lo escribió hace más de 20 años Susan Faludi en un libro emblemático que os recomiendo que leáis ahora, que se llama Reacción. Y la reacción es la patriarcal. Ella ya preveía que con una serie de avances de las mujeres en ciertos lugares, pero podríamos decir que en el mundo entero ha habido un, una influencia muy lenta, muy soterrada, muy calladita, muy denostada del pensamiento feminista que ha hecho que muchas mujeres del mundo entiendan que son seres humanas, que no es poco. ¿eh? Seres humanas completas. Eh, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho mal? Pues no sé, pero hemos hecho bien muchas cosas también, ¿no? Porque si estamos siempre... Claro, lo que pasa es que nos damos cuenta que hemos recorrido un camino importantísimo y que nos queda otro importantísimo por recorrer. Cuando eres feminista, de vez en cuando es muy conveniente mirar un poquito hacia atrás, aunque solamente sea así. ¿Qué me he dejado detrás? ¿De qué me he ido librando? No yo como individua, sino de qué nos hemos ido librando? ¿Qué nos hemos sacado de la mochila? ¿Qué cosas hemos metido nuevas? Este es el, el pensamiento feminista. Y así enlazo con esa diatriba que hay de si feminismo o feminismos. ¿eh? Y además voy a enlazar con la metáfora del árbol que esta mañana también ha salido aquí. Eh, bueno, antes de eso, quiero dar también una proclama que es algo así como «Nacemos de madres y crecemos sin ellas». Porque todas las mujeres de este mundo, hasta que no nos volvemos feministas, estamos siendo la voz en vez de su amo, ¿no? la voz de su amo tal cual. La voz, el acto, eh, la entrega de nuestro tiempo, de nuestros conocimientos, de nuestro espacio, etcétera, etcétera. De manera que tenemos que ser capaces de poder, desde dentro del feminismo, eh, saber que las mujeres son imprescindibles. No estoy descubriendo nada. ¿Eh? Para, para la humanidad en su conjunto, somos o no imprescindibles. ¿Por qué se quiere comerciar con nuestros cuerpos reproductivos? ¿Por qué se quiere comernos el coco con la mística nueva de la maternidad? Porque ya, como ya no es eh, causa-efecto… Eh, el que medio nos violen en la cama conyugal o no, y de eso resulte tener embarazos, ahora tenemos que decidirlo. Bueno, pues también hay una nueva mística de la maternidad eh, que nos hace pensar que si, cuando seamos madres seremos seres de otro planeta. Si tenéis alguna joven entre 30 y 40 años cerca de vosotras que tenga alguna criatura pequeña, ya sabréis de lo que hablo. Y si no… También podéis ver la película Cinco Lobitos, que va muy bien. ¿eh? Para Está ahora en los cines, o sea que también esta eclosión de directoras de cine, de escritoras y demás, nos están poniendo en el tapete, delante de todos los ojos de la humanidad eh, masculina y femenina, nos están poniendo los temas importantes de la humanidad. Y también nos están dando la ética del cuidado, que no es… y yo lamento mucho meterme con la gente que utiliza estos términos, que son feministas o no, la ética de la guerra, ganar-perder. Las feministas no debemos entrar en la ética de la guerra y debemos de, creo, ¿eh? y es mi punto de vista, que para eso me han dicho que hable yo un rato, entonces eh, mi punto de vista es que desterremos el lenguaje de la guerra porque siempre quiere decir ganar, perder. Y el feminismo es una apuesta de la humanidad para que todo el mundo, hombres y mujeres, presentes y por venir, tengamos una mejora en nuestras condiciones de vida. Entonces, guerra, lucha, lucha, lucha, lucha. Tenemos que luchar la lucha feminista, la lucha no sé qué. ¿La lucha es para ganar, perder o es para ganar, ganar? Pues si es para ganar, ganar, no es el lenguaje de la guerra. Y en este momento creo que es importantísimo que volvamos a poner en el tapete que el feminismo, desde siempre que lo conocemos, es antibelicista, ¿eh? porque realmente siempre en el perder, si estás en el, en el bando del ganar y si estás en el bando del perder, como es una cuestión de los hombres, siempre acabas perdiendo en un nivel o en otro. Yo eh, siempre propugno que, desde luego, para cambiar el mundo tenemos que cambiar el lenguaje con el que lo nombramos. Esto es una evidencia que lo repetimos como un loro. El lenguaje va con el pensamiento, sí, pero luego a la hora de la cosa no cambiamos. Ya no es solo nombrar a las mujeres, las niñas, los niños, no solo, que eso es como lo básico, sino cambiar el significado de los términos que nos llegan con unas connotaciones muy positivas, porque... Casi siempre pecamos un poco de ser de izquierdas, ¿no? Y nos hemos, hemos bebido de esas fuentes y casi siempre nos hablan de esas victorias que eran victorias de varones sobre varones. ¿eh? Fijaros, el salario familiar si colea en la lucha obrera, ¿eh? Colea porque ahora mismo todavía no tenemos igualdad salarial. Colea muchísimo. Y dentro de un ámbito sindical tenemos que tener, como tienen muchas de las compañeras de las secretarías de Igualdad, tenemos que tener la voz fuerte que les haga recordar a ellos eh, que negociaron con los patrones el que las mujeres se fueran a casa a cuidarlos. Y eso colea. Esto es un ejemplo así como muy duro y muy fuerte pero yo creo que nos espabila eh, un poquito para saber dónde nos situamos. Bueno, pues me gustaría, como yo soy, a veces me llaman, como antes me ha llamado Mer, me llaman referente y a mí lo de referente no me gusta porque me siento como objeto, ¿sabes? Un referente, la joya de mi abuela, yo qué sé, un referente para mí es una cosa que no es humana. Es verdad que mucha gente me llama maestra y eso lo agradezco en el alma porque llevo muchos años dedicada a enseñar de alguna manera feminismo. ¿Y por qué? A ver si pensáis por qué me dio a mí por esto. ¿eh? Porque yo he sido una niña muy buena, educada en el tiempo franquista, de una familia nacional católica que sacaba muy buenas notas, o sea, una cosa ¿eh? ejemplar. Y de repente, como a los 18 o así, me fui a estudiar fuera y saqué los pies del tiesto. Y al sacar los pies del tiesto, pues tenía que buscar eh, otros abonos para poder situarme. Eh, siempre me dijeron en mi casa que era muy voluntariosa, y yo eso lo he interpretado de mayor, como que buscaba de alguna manera respuestas continuas a aquello que, y esto por qué no, porque eres niña, ¿eh? y esto por qué no, y he constatado que en culturas diversas, por ejemplo, en Guatemala y en México, estando gente mezclada, indígena y criolla, resultaba que les pasaba lo mismo a todas. Esto no lo puedes hacer. Y cuando querías hacerlo, ¿y por qué? Y siempre estamos, ¿y por qué? Siempre nos decían que porque así se ha hecho toda la vida. ¡Oh, desgracia! ¿eh? Para las mujeres. Pero, sobre todo, era porque eres niña. ¿Y por qué es desgracia lo de que se ha hecho así toda la vida? Porque las tradiciones, igual que los lenguajes de todo el mundo, son androcéntricos y machistas, porque están hechos para perpetuar de alguna manera aquello. Las mujeres que se identifiquen conmigo en edad y en condición, que aquí habéis unas cuantas, eh, sabemos que eh, estamos donde estamos por romper las tradiciones, gracias a que rompimos las tradiciones. En mi comunidad, que sabéis que es la Valenciana y que allí el festejo es en los moros y cristianos, ¿eh? resulta que empezaron a ir las mujeres a, a participar en las fiestas de moros y cristianos. No es caso solo de mi comunidad, en ¿eh? cada una tiene lo suyo, ya lo sabéis. Porque, y sin embargo, se han hecho, han nacido industrias... Muy prósperas, gracias a que las mujeres ni hacen las mantecadas, ni las empanadas, ni planchan la ropa que se vomitan por la noche sus chicos porque están bufas perdidos etcétera De todo eso ha nacido una industria y una economía muy importante, ¿eh? porque de repente, si no lo hacían ellas gratis, ¿cómo iban a seguir las fiestas? Bueno, este ejemplo nos sirve para visualizar. Visualizar aquello que decimos mucho y hacemos poco, que es que los cuidados son muy importantes. Cada vez que oigo esto, digo, ¿y a cuánto los pone usted a la hora? ¿eh? ¿Y en qué estatua de la plaza mayor de no sé qué pueblo me pone usted a mí, con nombre y apellidos? ¿eh? Eh, a veces me acuerdo de cuando yo tengo un hijo y una hija que se llevan cinco años y el hijo es el pequeño. Y a veces cuando enseñábamos fotos de ese periodo en el que él no estaba en este mundo, eh, siempre decía, además levantaba la mano y decía, «¿Y yo?». Bueno, yo aprendí de esta perplejidad de Andrés que yo tenía que estar todo el rato diciendo «¿Y yo?». ¿Eh? en las estatuas secuestres, en todas las historias de todo. Eh, vamos, si te paseas por América Latina te da un soponcio. ¿eh? Aquí también, por supuesto, porque no hay prócer de un país que no sea un varón que además ha ejercido la violencia a lo bestia, ¿eh? o bien en forma de guerras eh, locales o bien en forma de colonizador. De manera que, vuelvo a insistir, ...en que el tema del lenguaje bélico lo vayamos arrinconando siempre que podamos... ...porque nos sale, claro que nos sale, nos sale todo lo aprendido... ...pero para eso estamos, para darnos un manotazo aquí o uno aquí... ...y decir a la próxima no, ¿eh? a la próxima no lo voy a hacer. Y bueno, los chicos que nos acompañan, los hombres que tenéis un perfil... ...y lo digo en plural porque si no creo que no estaríais aquí, ¿no? Que tenéis un perfil de creer en la justicia de creer en los derechos humanos, de solidaridad, eh, en fin, los buenos hombres de izquierdas, vamos a decirlo en pocas palabras, los buenos hombres de izquierdas están, estáis muy mal educados. Bueno, no es vuestra culpa, es que tenía que ser así para que la cosa siguiera. Y si tenéis mujeres en vuestra vida que son feministas, a base de codazos, eh, a lo mejor vais a, haciendo cosas que no os han enseñado nunca, ¿no? A lo mejor, a lo mejor, pero a lo mejor no, ¿eh? porque sale siempre alguien y a veces es una mujer, otra de por allí, del vecindario, qué no sé yo, decir, oye, pero un chico tan majo y te metes con él encima, ¿Eh? déjalo, que ya vale, que... Bueno, no os perdono, lo siento mucho desde esta mañana, que hayáis monopolizado los hombres en esta sala la palabra de una manera espectacular. Aunque no os hayáis dado cuenta, porque, claro, no te das cuenta. Tú estás ahí, coges la palabra, chu, ahora me suelto yo mi discurso. Sabéis que esto ya tiene un nombre que le ha puesto una feminista, que se llama el man-explaining. ¿Eh? Los hombres me explican cosas en castellano y es un libro que se llama así y que os recomiendo enormemente, sobre todo a los hombres. Y, de paso, pues si vosotras se lo compra a tu compa, pues tú te lo lees también. Los hombres me explican lo que yo ya sé y además lo que ellos no saben, pero da lo mismo. Tienen una habilidad enorme y esto quiero que lo sepáis claramente los chicos que están los chicos que no sois tan chicos, ¿no? Que estáis en esta sala. Tú sabes de economía y las feministas, tus amigas, las locas de la vida, están hablando de feminismo, ¿no? O a lo mejor de lo que fue la obra de Cristín de Pizán. Y tú sabes mucho de literatura, pero de Cristín de Pisán ¿sabes? Ni, ni pruna. Entonces, rodando, rodando, rodando, acabas hablando de cualquier autor, de los preclaros autores que están además en todas las enciclopedias. Porque tú, de, bueno, digo el tópico, tú de Cervantes sabes mucho, ¿eh? pero de doña María de Zayas y Sotomayor, no haces así para que no te digan que ignorante, pero tú sigues con tu rollo de Cervantes, ¿no? Entonces, esto se da en lo más público, en lo menos público, eh, en el cafetito ese que nos tomaremos dentro de un rato, eh, en el viaje de vuelta, o sea, se da continuamente. Y las mujeres, yo lo descubrí hace no tanto, ¿eh? hace como mucho cinco años, que muchos de mis cabreos ¿eh? a lo largo de la vida habían venido dados por esto del man mansplaining y no teníamos, no tenemos todavía el... El entrenamiento suficiente para callarles la boca. O sea, decir, chico, que estamos hablando de esto. ¿Eh? No todo lo contrario. Oye, encima de que está aquí y nos aguanta el rollo que estamos soltando. Entonces, bueno, esto es muy importante y que lo digamos así, en vivo y en fuerte. Porque si no, siempre estamos edulcorando la cosa, ¿no? Oh, y es total. Y con eso de la equidistancia, pues también nos armamos un lío de mucho cuidado. ¿eh? A ver, no puedo ser injusta. Es que esto no es ser injusta. Ser injusta o injusto es no reconocer que en este momento hemos conseguido desde el feminismo el avance de muchas leyes que las tenemos y que, oye, bienvenidas, ¿no? Porque cuando eh, el varón tenía toda la facultad de maltratar a su mujer y de matarla por su honor, que ya sabemos que no ha desaparecido tampoco en, nuestro, en nuestra sociedad, hombre, pues claro, si miras hacia atrás dices, oye, menos mal que las leyes ahora nos acompañan. Pero eh, las inercias y lo que llamamos también el machismo simbólico, la misoginia simbólica, porque el machismo se ha generalizado y todo el mundo cree que entiende lo que quiere decir. Pero la palabra misoginia, que es más dura aún que el machismo, porque es el que no se ve, ¿eh? el machismo de guante blanco, pues resulta que esa palabra, como es así como un poco de origen griego en exceso, nos parece que es una pedantería y no la usamos. Bueno, pues yo creo que deberíamos salir de aquí todo el mundo diciendo misoginia muchas veces hasta que nos suene bien. ¿eh? No pasa nada. Si, si ahora mismo hay un, un totum revolutum de lenguas, sobre todo el inglés, que se nos mete hasta en la sup, ¿eh? porque ahora decimos la soap y no decimos la sopa o la sopa. ¿Eh? Estamos diciendo, eh, introduciendo dentro de nuestras lenguas habituales, de nuestros idiomas, estamos introduciendo cosas que no estaban hasta ahora y, sin embargo, estamos metiéndonos continuamente con la modalidad que podríamos llamar no sexista de cualquier lengua, porque cualquier lengua ha sido, eh, ha sido inventada o ha nacido para perpetuar eh, el statu quo de un momento dado, que siempre ha sido hasta recientemente sexista. Por tanto, podemos decir que las lenguas, los idiomas son sexistas. Ahora me dicen, no, el inglés no, porque como en los adjetivos no tiene género gramatical. Ah, no, pero vete y busca el léxico a ver cómo se le llama una cosa, por qué, qué connotaciones tiene. Todas las lenguas son sexistas, así es que ahí tenemos tarea, hombres, mujeres y quienes están por venir o quienes acaban de llegar a este mundo vale Y seamos de aquí o seamos de allá. Porque querría explicar un poco cómo entiendo yo lo que es el feminismo. A ver si coincido con alguien. vale No hace falta que levantéis la mano, que os amontonéis ni nada de eso. Es ¿eh? solamente que lo penséis un poco. A ver, voy a callarme dos segundos para que iniciéis en vuestra cabeza la definición de feminismo que tenéis dentro. Bueno, pues como yo estoy aquí en, mejor, en superioridad de condiciones, voy a, a decirlo. Bueno, el feminismo, eh, en primer lugar, yo también abogo porque lo, lo nombremos en singular. El feminismo es un movimiento, es un pensamiento, es una acción y es un… bueno, todas esas cosas y es también institucional cuando puede ser… ¿no? que se convierte en, en leyes, en, en normativas y demás, que mm, es por sí mismo y además por excelencia el movimiento emancipatorio más incluyente del mundo. Y de paso aprovecho para mm, invitaros a no decir inclusivo, decir incluyente, porque incluyente es el proceso y inclusivo es el participio pasado, ¿verdad? Eso ya está hecho. No, no. Incluyente es el proceso y estamos en el proceso. Si no, cerramos el libro y ya está. Como decían tiempo atrás, ¿no? Ya la igualdad ya está. ¿Qué es lo que ahora queréis? ¿Ya está dónde? Me la presente usted, por favor. ¿Eh? Entonces, si usted me la presenta, me la describe y me demuestra que está, bueno, pues yo me paso, digamos, a esa página, porque si no estoy en la otra, en la anterior. Y bien, pues el feminismo en singular... Es ese, el movimiento emancipatorio que además durante el siglo XX y lo que va del XXI, pero ahora ya no estamos muy seguras porque estamos cambiando de paradigma, eh, ha tenido más influencia en la vida de más personas porque les ha cambiado la vida cotidiana. En menor o mayor medida. Y esto es la parte de optimismo que tenemos cuando pertenecemos a un movimiento que ha hecho cambiar las mentalidades de mucha gente en el mundo de las instituciones mundiales también. Ahora veremos, eh, ahora no lo veremos. A lo mejor otro día hablamos de estas cosas que están interrumpiendo la agenda feminista internacional, ¿no? Y, bueno, por lo tanto, el feminismo, cuando se dice feminismo interseccional, ya sabéis que se está diciendo para denostar el pensamiento feminista que conocemos porque hay muchos lugares del mundo donde hubo ...y hay pensamiento feminista que no conocemos desde Occidente... ...no es que seamos las feministas de Occidente las que marcamos la ruta... ...sino que visualizamos por una serie de razones políticas y históricas... ...hemos accedido antes a la libertad de voz, ¿eh? bueno pues por eso... ...pero eh, lo que nos falta es por nombrar eh, continuamente y por conocer... Todo lo que Celia Morón llamó en su día las vetas feministas de ilustración que hay en muchos países y en muchas culturas del mundo. Que, por cierto, no son muchas culturas, es una, la patriarcal. ¿eh? Lo que pasa es que se ha ido maquillando, se ha ido cambiando, se ha ido eh, poniendo al día, etcétera, Y nos parece que son muchas culturas, pero son culturas patriarcales y la nuestra también, ¿eh? por supuesto que sí. De esta manera… Ya tenemos el primer paso para la solidaridad, digamos, que decimos desde el feminismo la sororidad. Eh, yo en mis escritos utilizo la palabra sororidad porque me parece que es una redundancia de R's que es muy es que se te lía la, la lengua, ¿eh? Y entonces, claro, es que os inventáis unos palabras que no hay quien los diga, ¿no? Bueno, pues para no inventarnos palabras, también tenemos la facultad de nombrar el mundo de la que Dios en el paraíso nos privó ya de entrada, ¿eh? Le dio a Adán la facultad de nombrar el mundo y, chica, tú te le das la manzana, lo envenenas y luego diremos que eres una malvada, ¿no? Y así seguimos, un poco con…, claro, bueno, las mujeres son más malas, ¿eh? No olvidar que las mujeres son más malas. Entonces, ni más malas ni más buenas, estamos inmersas y inmersos todavía en la cultura patriarcal. Ojalá que los movimientos que llamamos progresistas, que hemos dado en llamar de izquierdas en otros tiempos… Hubieran entendido que las mujeres y los varones somos seres humanos de distinto sexo y igual categoría. Esto de entrada. Yo me casé con uno de ellos, ¿eh? o sea que también sé un poquito cómo comerme esa tostada. No, no supe, por eso luego me divorcié, lógicamente. Porque no supe cómo a un ser que estaba hablando continuamente de la igualdad de la humanidad, de la igualdad de la humanidad. Era de toda la humanidad menos la mía, ¿no? O sea, esto no me cabía a mí mucho en la cabeza, pero sigue sin caberme. Y además creo que los hombres de este perfil tenéis que tomaros muy en serio, que antes también dijo alguien que... Nosotras escribimos mucho, pero vosotros leéis poco feminismo. ¿eh? Esto lo dice mucho Ana de Miguel también, que dice, estoy continuamente escribiendo y preguntándole a mis compañeros ¿eh? si se les ha ocurrido leer alguna de mis obras. Hombre, si fuera un compañero chico, chico, estaría nombrándolo, aunque no lo hubiera leído, ¿eh? da lo mismo, pero estaría diciendo que su amigo ha hecho tal cosa. A veces no es su amigo, es Platón, siempre empezáis por Platón, ¿eh? Y claro, con Platón ahí os quedáis, y claro, si os quedáis en Platón, malo, malo, ¿eh? Porque si luego pasáis a Aristóteles, peor, peor, ¿eh? Y si estáis luego dando un salto a la modernidad y cogéis a Kant o a Rousseau, pues en fin, más que peor. De manera que tenemos que tener también la mirada de que el pensamiento y la historia del pensamiento crítico, que hemos dado en llamar crítico, ...no es crítico nada más que de las clases de lo geopolítico... ...por decirlo así en breve, en una palabra compleja, ¿no?... ...y por lo tanto, en la puesta en cuestión, como nos pasó a muchas feministas... ...que un buen día dijimos, ahora ya sé por qué me pasa esto... ...y mañana va y me surge otra duda y pasado otra... ...yo, es mi experiencia personal pero no es solo mía, yo lo sé que no, porque llevo muchos años intercambiando este parecer con otras muchas feministas, eh, no, no he encontrado tantas certezas cuanto cada vez más dudas. En este momento, si hiciera un balance ahí de estos de estadístico, diría, hombre, pues también tengo certezas, ¿no? También he aprendido cosas ciertas, pero sobre todo es abrir la caja de los interrogantes. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y en el caso de los varones, no solo es importante que os solidaricéis con nuestra causa, que es la más justa de este mundo, ya lo sabemos, ¿eh? sino que la hagáis vuestra, que es tuya, porque tú eres un ser humano. Y el, el feminismo es una, un pensamiento, una acción, una filosofía, una práctica, etcétera que es para toda la humanidad y para la mejora de toda la humanidad. Entonces, si esto no empezamos por ahí, pues claro, o bien nos solidarizamos así por encimita, o bien vamos quitándole de la cabeza a nuestras compañeras todas esas manías que les han entrado desde que leyeron no sé qué cosa o hicieron no sé qué curso. Ojalá, alguna vez sí que lo he hecho, ¿eh? Un, dos veces he hecho cursos de feminismo solo con hombres. Entonces, bueno, me ha encantado, me ha encantado, porque es como desvirgarlos a todos, a una, a todos a una. ¿eh? ¡Ay, no me había dado cuenta! ¡Ay, fíjate! ¡Uy, pues esto es una injusticia! ¡Ay, pues lo otro! Yo eso podría hacerlo, etcétera, etcétera. ¿Eh? Así es que todas nosotras, que sí que es verdad que aprendemos unas con otras, más que de otras, que también, claro que sí, pero unas con otras, todos estos… Ah, o oh, no sé, no sé cuántos ya nos lo han transmitido otras mujeres, o tenemos en la cabeza cuándo empezamos a hacernos este tipo de preguntas que no tenían muchas respuestas, ¿no? Así es que toda la elaboración del pensamiento feminista de los últimos años, cuántos de últimos, por los que queráis, le ponéis ahí el número que queráis, es producto de todo aquella, aquellas grietas, digamos, que se han abierto a partir de las preguntas feministas. A eso os invito porque en ese tema estamos todo el mundo en igualdad de condiciones, todo el mundo puede seguir haciéndose preguntas. todo el mundo digo, por edades, por sexos, por géneros, por origen, por nacionalidad, no es que sea interseccionar el feminismo, es que toca al ser humano, allá donde esté el ser humano, y, por lo tanto, mi pregunta no será la misma que la de alguien que acaba de descubrir, por culpa de haber venido a esta, a esta jornada, acaba de descubrir que el feminismo no es una cosa de ellas, ¿eh? sino que cada quien le pondrá en su lugar para, a partir de ahí, seguir, seguirse preguntando, seguir avanzando, seguir haciendo alianzas, seguir trabajando. Y ya veis que he dicho trabajando y no luchando. ¿eh? Entonces, bueno, digo trabajar, digo vindicar, digo presionar, digo estar presente, digo dar la murga, eh, digo lo que quiera decir, pero luchar no, porque luchar quiere decir quítate tú para que me ponga yo. Entonces, creo que es lo más antifeminista que podemos decir. Aunque yo sé que levantan pollas decir que no hablemos de lucha. No es que no podamos hablar, es que tengamos en la cabeza que lucha es ganar-perder, simplemente, porque de esta manera igual lo vamos dejando de decir sin proponérnoslo. ¿eh? Y los chicos también eh, aprenderán que no vamos contra ellos, que vamos contra una cosa llamada cultura patriarcal que les ha dado a ellos el dominio del mundo. Y por lo tanto, ellos tienen que ser conscientes de que el dominio del mundo no les pertenece, nos pertenece a partes iguales a todos los habitantes del mundo donde sabéis... ...que estamos como un 52% de mujeres respecto a los hombres. Entonces, eh, ¿por qué hay muchos más hombres destacables, conocidos, como en la foto esta que pusieron ahí? ¿no? ¿Por qué? Pues porque el, las culturas patriarcales les han dado la posibilidad de hacerlo. Desde que a las mujeres se nos dio la posibilidad de subir al conocimiento superior, porque ya sabéis... Que bueno, sobre todo Rousseau, que es el padre de la educación moderna, ¿eh? Vale, vale 15. Ah, bien, bien, bien, bien. Que, que Rousseau es el padre de la educación moderna, ¿de, ¿de quién? ¿De la educación de quién? Estas son las preguntas feministas, ¿no? Que cada vez que se hace una, una afirmación de estas, todas dices ¿De quién? O cuando te dicen es que vosotras, eh, yo qué sé, os gustan mucho los volantes. Y tú decir, ¿de quién? ¿Quién? ¿A quién? ¿Tú me has visto a mí alguna vez con volantes? ¿Eh? O sea, es una cosa que va de lo universal a lo particular y de lo particular a lo universal. Ya sabéis que en los años 60 Kate Millett le llamó a esto que lo personal es político. Entonces, nos hemos tirado desde ese tiempo hasta ahora intentando que lo personal no saliera a lo político. Pero en este momento ya no se puede apretujar más, o sea, salta por todas partes. Saltó la violencia soterrada, digamos, de, de las mujeres en los ámbitos pequeños, eh, por no decir domésticos solo, porque la calle también era y tal y cual. Y está a punto de saltar también todo el tema de llevar en la mochila nuestra, que además es rosa y se ve desde fuera, ya se ve lo que va a tener dentro, llevar el, el, el peso del cuidado a casi al 100%. Si, tuviera, si esto fuera un taller y durara hasta el lunes o el martes, ¿eh? sin dormir ni nada, ¿sabes? O sea, seguido, pues le preguntaría, os preguntaría a casi todas las que estáis aquí, ahora me, me dirijo a vosotras, si no tenéis en la mochila cuidados, que además pesen mucho y os hayan causado alguna dolencia. Y lo voy a decir muy fino. ¿eh? La dolencia es dolor de espalda, la dolencia es renunciar a cosas, la dolencia es dar unas excusas que, en fin, que dan un poco de risa, eh, la denuncia es decir que no me gusta o que no quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas dolencias que podríamos llamar de género, de género incrustado en nuestras entrañas. Y, por lo tanto, os preguntaría si tuviéramos un taller y tuvierais ganas eh, de compartir estas cosas, de decírselas a otras, a ver si yo soy tan rara que resulta que, que, es que las demás no y todo esto. Gracias al feminismo, las mujeres hemos reconocido las discriminaciones y las desigualdades como sistémicas y, por tanto, nos podemos librar ahí un poco de nuestra culpa. Ahora os invito a todos los hombres que me estáis escuchando, que me estáis escuchando, no solo oyendo, ¿eh? Que me doy yo cuenta por lo de los ojitos, porque yo he estado toda la vida en un aula mirando la cara del alumnado, ¿eh? Y entonces, bueno, pues se eh, nota. A lo mejor dentro de cinco minutos alguno coge y se va, pero bueno, porque ya tiene bastante, pero yo creo que no, ¿eh? ¿Y qué os digo a los chicos? Lo mismo. Es decir, que todos esos pesos ¿eh? que tenemos en nuestra mochila, que ya no diría yo azul, porque el azul y el rosa es una metáfora que entendemos, pero las mochilas de los chicos desde pequeños están llenas de imágenes de violencia, de agresión y demás. Son marrones, verdes, negras con tintes de guerra. ¿eh? Los superhéroes… Eh, a ver, ¿qué son los superhéroes? ¿Dios y su Padre y el Espíritu Santo ayudando o qué son los superhéroes? Para que tengan tan embobecidos, digamos, a tantísimos chicos jóvenes y pequeños, sobre todo pequeños. Entonces, bueno, pues los chicos en el momento en que empiezan a mirar qué es lo que me han metido a mí en la mochila, a ver, voy a, a sacarle lo que me sobra… ¿Qué me han metido en la mochila? ¿De lo que yo no me puedo despojar? Porque si me despojo, ¿qué pasa? ¿Eh? Que me van a decir esas palabritas cariñosas de te estás haciendo flojo porque te has hecho mayor y cosas de estas, ¿no? O eres un mariquita así disfrazado. Ya no te dirán esa palabra, ahora te dirán otra que hayan inventado nueva. Pero los chicos, los hombres, también, ¿eh? tenéis que reconocer en ese bagaje que llevamos en la mochila ¿Qué cosas de ese bagaje os están haciendo menos humanos? Y, por lo tanto, podéis despojaros de ello, claro que sí, pero primero hay que verlo para poder hacerlo. Bueno, pues tendría que haber terminado, tendría que haber empezado por donde voy a terminar. Voy a terminar diciendo que estamos aquí porque estuvieron y que estarán porque estamos. Esto, ¿qué? Es un poco el lío... Es de la filósofa eh, feminista Celia Morós ¿eh? y os invito a los chicos a que penséis también en esta dirección. Estamos aquí porque estuvieron ellas y ellas pensaron sobre esto. Y como ellas son humanas, y yo también lo soy, resulta que yo puedo eh, incorporar ese bagaje a mi conocimiento y a mi vida. Entonces, esto es muy importante. Y antes de terminar del todo... Eh, diría que una de las cosas que hacemos desde el feminismo es genealogía feminista, pero si en vez de genealogía dijéramos ginología, ¿qué tal? Ya sabríamos que nos estamos eh, eh, dirigiendo a, al tipo de, de genealogía entre mujeres. ¿Para qué tenemos que decir una cosa tan larga? Una perífrasis, podemos decir, ginología. Y los varones también eh, pueden hacer ginología. Y pueden reconocer y deberían reconocer que en el pensamiento de muchas feministas está el germen del cambio de la humanidad... ...que estamos deseando tantísima gente, ¿no? Si nos hicieran un poco más de caso o tuviéramos algo más de poder. Eh, me voy a nombrar a Belén de Sárraga, a Teresa Claramunt, a Amalia Domingo y, sobre todo, estando aquí en Asturias, a Rosario de Acuña. Porque como fueron, somos y como somos, seremos. Si no conocéis el por qué las nombro en este momento, como siempre pongo deberes para la vida, re repito los nombres para que los busquéis en internet, ¿vale? Yo, yo os lo podría contar, pero esta señora me va a dar un codazo de estos que no me va a dejar. Belén de Sárraga, a ver quién fue esta personaja ¿eh? y qué aportó, digamos, en su entorno y en qué eh, circunstancias vivían para poder hacer estas cosas, ¿eh? A, a, a al sí, pero no me cortes la boca, por, la lengua, por favor. A Teresa Claramunt, a Amalia Domingo y a Rosario de Acuña. Las buscáis y así esta sesión se prolonga un poquito y nos da más de sí. Muchas gracias. Por favor. Vale. A ver, eh, preguntas. ¿Nimón? Hola. Sí, sí, se oye. Hola. Eh, te quería preguntar, bueno, te quería decir y preguntar, ¿no? Porque tú antes has dicho que, que lo, cuando dices que el feminismo no es una lucha, que, que levantas ampollas, ¿no? Bueno, si tú dices que el feminismo no es una lucha, yo te puedo entender, porque según que, que, en según qué contextos es un trabajo. Un trabajo muy duro, muy arduo, pero es un trabajo. Pero en, según, en, en otros contextos sí es una lucha. Porque esas mujeres que yo conozco y que están ahora mismo en la cárcel, por el simple hecho de no agachar la cabeza ante el patriarcado y ponerse una prenda de, de tela... O por decir que no creen en Dios por ese simple hecho, eso que aquí parece puede parecer muy simple, pero allí es toda una declaración de intenciones no y una declaración feminista, además, también. Eh, eso sí es una lucha. Eso es una lucha porque no podemos dejarle ganar. Cuando yo, con 18 años, me tuve que ir de mi casa, y lo perdí todo, y lo dejé todo, yo gané, pero yo tuve que perder antes para, antes para ganar. Y gané. Perdí antes, pero gané después. Y a día de hoy eso está pasando y le está pasando a muchas chicas, aquí también, en España sí, también. Sí, sí. Por eso sí considero que es una lucha, que no es una lucha para aplastar al otro, es para que, de, que dejar de estar aplastada por el otro. ¿no? Por eso yo sí considero que en ciertos contextos el feminismo sí que es una lucha y debe ser una lucha. En México, donde matan a 4.000 mujeres al año, es una lucha evidentemente, yo creo que sí. No podemos decir, es un trabajo. Sí, claro que es un trabajo. Es un trabajo que, en el que estamos trabajando y han estado trabajando eh, eh, en, desde hace 300 años eh, todas las mujeres. Pero es, es un, en, según qué contexto es, es un trabajo y en según qué contexto es una lucha. Y otra cosa que quería preguntarle también, ¿qué opinas de los cuidados, tal y como se están entendiendo ahora? Quiero decir... Antes la otra compañera lo ha apuntado muy bien, que lo de los cuidados tiene que empezar desde el colegio, ¿no? A chicos y chicas, y es una cosa que hay que enseñar desde la, desde la infancia. Pero ahora nos encontramos con que nos dicen que los cuidados es algo que se soluciona dejándonos tiempo libre a las mujeres para tomarnos un café, llevar a nuestra suegra, a nuestra suegra al médico o a nuestra mamá a, a, que sé, a, a los osteópata, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas de todo esto? A ver, en cuanto a lo de que... Ya he dicho que es muy controvertido decir que no usemos las palabras bélicas dentro del feminismo. Ya lo sé, porque. Pero lo que tú estás describiendo en realidad es una vindicación continuada. ¿eh? Tú no quieres seguir ese modelo, tú lo indicas, no te hacen ni puñetero caso, te vas. ¿eh? ¿Y qué has ganado al volver? Has ganado también lo que otras mujeres han hecho por otro sitio, porque no eres tú sola la que ha hecho todo ese trayecto. Entonces, yo hablo más de alianzas, de emancipación, de, de, sobre todo de, de proceso, ¿sabes? Ahora, también es verdad que si lo comparas con el desgaste y, y la cantidad de cosas que hay que poner en juego, pues se puede comparar a una lucha, no digo que no. Pero también creo que tenemos que utilizar términos que choquen un poco, para que alguien diga… ¿eh? O sea, es muy importante que no utilicemos los mismos términos del patriarcado para eh, el feminismo. Yo creo así, y por eso lo digo de esta manera, pero no te creas que es, que es blanco o negro. O sea, el blanco y negro, también tenemos que olvidarnos de él y ver los matices que hay por en medio, porque nos lo enseñan todo así, ¿eh? o blanco o negro, o esto o lo otro, todo polarizado. Si no, fijaros la, el espectáculo internacional que tenemos ahora. Está clarísimo ¿eh? también. Y lo de los cuidados, pues hay que llevar mucho cuidado. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque es tan necesario que se tenga en cuenta por parte de toda la sociedad en su conjunto y que se presupueste y que se valore y demás, que podemos caer en esto que tú has dicho. ¿no? Bueno, pues si me dan media hora para llevar al niño a no sé dónde, yo contenta, ya hemos hecho un paso. Entonces, bueno, estamos haciendo esto porque hay dos términos y dos conceptos muy fuertes eh, para que se traguen todos de golpe. Uno es la corresponsabilidad y otro es la igualdad. Esos dos términos son muy profundos y comprometen muchísimo. Entonces, antes que comprometer tanto, eh, pues vamos a hacer unos parchecitos y así vamos poniéndole arreglo a lo que no tiene arreglo. Entonces, yo creo que, bueno, está, se está empezando a hablar de ello ahora, porque hasta, bueno, empezando no quiero decir hoy, pero es muy reciente que se hable de esto como una cuestión política. Eh, ¿Te acuerdas cuando empezamos a hablar de la violencia de género como cuestión política? Nuestra ley es del 2004, o sea, que no hace, no hace ni siquiera medio siglo, ¿eh? O sea, es dentro de este… De manera que, bueno, es muy probable que en los próximos años, con una serie de, bueno, de presiones por un lado y de otro, con la evolución de las mentalidades y demás, eh, asistamos a otro tipo de tratamiento de los cuidados de manera generalizada, ¿no? Pública, que se hable de ello, porque si no, los arreglitos siempre son para las mujeres. Todos los arreglitos son para las mujeres. Entonces, claro, y los chicos, ¿por qué no vindican los chicos todo lo de los cuidados? ¿No es tan estupendo, tan necesario, tan imprescindible, tan importante y tan todo? ¿Y tan agradable recibirlos y tan pesado darlos? Bueno, pero los hombres han hecho cosas pesadas, donde las haya? Eh? Todo lo que han hecho en las guerras, en la minería, en no sé dónde, cosas pesadas, han hecho por un tubo y, sin embargo, los cuidados son muy pesados. ¿eh? Y, además, es que me, me, me, me pone nervioso. Y, entonces, bueno, pues esta es una asignatura por aprobar que tendremos que hacer en los próximos años. Ahí anda. ¿Más preguntas? ¿Alguna intervención más? Bueno, Elena, yo estoy disfrutando un montón, por fin, creo que ha tenido que pasar todo el día para que por fin se concluya con la palabra feminismo y teniendo algo que ver con el laicismo, que aunque de aquella manera en tu intervención sí que lo podemos silvanar, aunque sea posteriori. ¿no? Sí que me ha encantado disfrutar de este, de este cierre, de, de esta jornada. Hacía mucho tiempo que no te escuchaba y, y tenía muchas ganas de, de, de volver a oírte. Eh, estoy contigo, o sea, todo lo que has planteado hoy, a mí me ha parecido... Eh, toda la jornada me he estado preguntando y de todo lo que se está diciendo, todavía yo no acabé de encontrar el vínculo en todo lo que se dijo en el día de hoy entre el feminismo y el laicismo, o sea, cómo apoyarnos o cómo escucharnos, ¿no? Y lo hilvano un poco también con la sesión de antes de educación, que tú también empezaste comentándolo. Bueno, de ahí venimos todas, muchas, de, de ese ámbito, de, de cambiar la mirada, de cambiar los significados, de, de cambiar tantas cosas. ¿no? Eh, volvemos a la historia del patriarcado, o sea, de la cultura patriarcal. ¿eh? Y para mí. Es ese es el nexo con, la historia, con, con el feminismo y el laicismo, porque eso nos lleva a preguntarnos ¿eh? esa cultura cómo se vincula o cómo se vehicula a través de las diferentes religiones ¿eh? y cómo esa educación de la que hemos venido ¿eh? nos ha empujado ¿eh? a, a ilvanar el feminismo, a hacerlo, a construirlo, ¿eh? a, a trabajarlo y a, y a identificarnos con ello. Cómo rompemos, cómo rompemos esa, esa historia yo la verdad es que no, te, no quería tanto hacerte una pregunta como una felicitación, como un agradecimiento a, a tus palabras y a este cierre tan estupendo que nos deja un sabor de boca de decir, bueno, vinimos para algo. Mira, te agradezco mucho porque a lo largo de la tarde y de la mañana y tal he estado aquí, no se parece nada a lo que había escrito, a lo que he dicho, claro, porque yo siempre… Siempre estoy escuchando lo que, lo que me dicen, ¿no? A ver por dónde van las cosas. Y creo que era tan evidente que el feminismo necesita el laicismo, que se ha repetido a lo largo de la jornada, que me gusta mucho que tú lo hayas verbalizado en voz alta. ¿eh? Porque todo lo que son eh, cosas, eh, cosas, bueno, teorías o prácticas excluyentes, todo lo que son dogmatismos, todo lo que son polarizaciones y demás… En todas esas, esas cunas no cabemos las feministas, de manera que como el laicismo también tiene en común con el feminismo el romper, digamos, esas estructuras dogmáticas para que no le lleguen a todo el mundo como un castigo divino, nunca mejor dicho lo de divino, pues eh, tú le has dado un poco la conexión. Yo espero que mucha gente en la sala habría hecho, hubiera hecho esa conexión, de una manera o de otra, cada quien a, a su manera, ¿eh? pero te lo agradezco que lo hayas verbalizado en voz alta y también querría, querría añadir que eh, estas cuestiones que hay dogmáticas en la sociedad, lo que inculcan es la culpa. La culpa, ya sabéis, sobre todo las mujeres, sabemos que nos paraliza y entonces, bueno, eh, precisamente el laicismo intenta es desarticular todo lo que son sentimientos de culpa, porque tiene un sentido universalista, de beneficio para la humanidad. ¿eh? También el feminismo tiene ese sentido de beneficio para la humanidad. Así es que, bueno, pues si salimos en un, poquito, en un escaloncito ¿eh? más allá de donde entramos, pues ya seguiremos. <risa> Bueno, supongo que no hay ninguna pregunta más. Nos quedan cinco minutos, puesto que habíamos empezado. Hay diez, entonces nos quedan, para completar la hora, cinco minutos. Si hay alguna pregunta y si no, acabamos aquí y vamos al cierre. Pues los voy a tomar yo. Voy a tomar... Interruptus, ya sabéis que no es muy agradable nunca. De todas maneras, ella, cuatro, ¿eh? ella, ella tiene ese trabajo por hacer, yo no, no digo nada. Bueno, lo que quiero decir es que eh, hay cosas en el laicismo, en, la, en el pensamiento laico de tiempo atrás… ...que chirrían totalmente con el feminismo, como por ejemplo separar lo público de lo privado y hablar de eh, libertades de cada individuo. O sea, precisamente el, el feminismo lo que hace a partir de los años 70 es eh, poner en marcha el pensamiento sobre lo personal es político... ¿Eh? No llamarle ya privado, porque privado es privado de derecho, privado de oportunidades, privado de todo. Tú mételo todo ahí, lo privas y ya está todo privado. ¿eh? Entonces, tenemos que entender que también eso de la separación de lo público y lo privado en un primer momento es nombrar lo privado, que no, ni se nombraba, ¿vale? tiene ese valor, pero después tenemos que saber que de ahí hemos de salir, ¿eh? de alguna manera, porque si no nos deja ahí siempre. En el tema de la libertad y de la libertad de conciencia en particular, ¿eh? Eh, se queda muy corto el laicismo respecto al feminismo, porque no es solo libertad de conciencia. ¿Cuántas mujeres tuvieron libertad de conciencia en otros momentos y la tienen ahora en países dogmáticos que no la pueden expresar? Solo por el hecho de ser mujeres. ¿eh? De manera que ahí hay que también darle un poquito de, de engrasar un poco esa tuerca para que tenga más, eh, más sentido, ¿eh? podríamos decir. Y bueno, pues decir continuamente que la, la cultura masculina hasta hoy es lo que ahora, lo voy a decir en inglés para quedar bien, ¿eh? mainstreaming, es una cultura mainstreaming, porque desde el Algeciras a Estambul, ¿eh? como decía Serrat en su canción Mediterráneo, y desde, no Algeciras a Estambul, sino desde San Francisco a Tokio, resulta que es la que impera. Y, por lo tanto, el trabajo de desmontaje de todo eso es apasionante. Aquí hay personas que están colaborando en un proyecto europeo Erasmus más que plus o Plus, ¿eh? que que se llama Women's Legacy, que encima emana de Valencia y se llama en inglés Women's Legacy. También la cosa tiene, tiene mainstreaming, ¿sabes? Y bien, es un trabajo enorme porque todo eso que se ha extendido en el tiempo y en el espacio como única cosa que se estudiaba, que se, que se heredaba, que se legaba, digamos, a otras generaciones, hay que dotarla de la otra mitad. Y de paso para ya no hablar más, te lo prometo. Eh, bueno, yo no sé por qué digo esto, si yo vengo desde Alicante para hablar, o sea que tampoco está a lo largo, ahí al costado de la esquina, ¿no? Bueno, de paso os diría a los hombres que tenéis una tarea que vais a tardar más en envejecer, que os vais a morir más mayores, porque los hombres os morís antes tenéis un sistema de vida un poquito, ¿eh? que no le va muy bien al corazón. Y entonces vais a vivir más años si empezáis a estudiar en serio el feminismo y todo lo que el feminismo te habla a ti como hombre, ¿eh? porque te encuentras que sabes mucho de no sé qué, pero toda la otra mitad esa se te ha quedado ahí en la oscuridad. Así es que con una invitación también a hacer deberes, porque hacer deberes nos deja, nos deja jóvenes, ¿eh? Y si no, mirarme a mí. Bueno, ahora sí que ver, hemos acabado. Ya no se abre más ese micrófono. <risa> y vamos a cerrar ya.